Esto es la nueva era, al tim baby. ¿Qué? Virando las letras que le gusta a la calle En el estudio fumo KUSH Y ese es el detalle Yo nunca me caché, che, y aún los escuché 8:10, ningún rollo copié. Algunos estos cabrones que me pusieron el pie. Y escucha mi chanteo, coincidencia no lo es, bo. Yo soy baboni, pero tú eres Bless, Tú en el barrio Antioquia, es que tú me ves. Yo tiro lo que es, excelente como un mens. Ey, ey, papi, yo la alboroto, la tiro, la exploto. Por cabrones, de esto yo no voy. Quitan plata con un toto Como sea yo los voto Por basura rapero. roto Si no, dímelo Coto como sea los exploto Mejor comprar la Loto Con mi 30 los apunto A 40 vendo el punto Ey, tu prenda me la robo Como lo hice en la uni Tus versos son bien bobos, no bajan ni una mini Pasas pagando puta, le dicen el panini Tú tirando romanti, pareces el Titanic es Sport en el mall Donde sea grabo un call Te gano hasta en béisbol, Me tiras y te consumo Desapareces como el humo hey, anito yo te asumo Ey, ey, ey. El ladrón 800 el más cabrón en el evento me tiran, le falta el argumento pero tira el GC. lo siento que prendan el blon que suene ese parlante tirándole la mala a todito estos maleantes las mismas barritas de todos esos cantantes ya no son interesantes puro flow aldeante puro flow de comediante el que le caiga el guante que aguante Llegan al instante, no tienen los volantes. Y yo duro como un dante, me dicen seres siete, el comandante. Como pa' los tiempos de antes, cuando jugaba en marchecer un Hey, Ey, GC Ding, Baby. Esto es Al-Qaeda Music, el ojo de la pirámide. <risa> Dímelo, Opa en antioquia tirándole unas barritas a ver si suena algo por ahí por la calle Ajá. seguimos facturando seguimos estudiando gracias a mi dios sigo grabando mis canciones nadie me va a decir nada porque estamos en el ojo de la pirámide y de acá no nos van a bajar el comandante como pa' los tiempos de antes cuando jugaba en el united <risa> mira vayan acostumbrándose